Señores, el lápiz consciente, lápiz ay, consciente, ay, ay, ay. La lápiz, para. lápiz consciente dice, consciente. lápiz. Ay, co ey. Hey. Lo dije, flaco? ¿Cómo fue, Flaco? El difunto consciente. Oye, el difunto consciente, esta gente son no, unos frescos, una le falta le, de un, respeto, eh. Que un chin de vida, el papá de Oye, rap. Miren, anciano. yo, te, yo no, ya, no, sé si, flaco, eh, no sé si me da el tiempo. Pues, en el, en el, en el en grande de los foques subieron un video ahora mismo que llama ¿Qué es un lapicista? No lo puedo subir para porque por el copyright, pero es un video interesante que el lapicista de que defiende el lápiz, no importa si tira un toyo que decirle tú eres mejor y la. Like. Pero nada, fuera de Cherche Por eso fue que Mosa eh, le dijo no fuera de ellos ya. te engañan a ti, tú lo engañas a Ok. El, lápiz el. Consciente pidió 2 millones, 2 millones de comentarios. De comentarios en su cuenta de Instagram una publicación. Van un millón seiscientos mil, seiscientos, setenta mil comentarios. Así que activo la lapicitas. Pío lleva cien mil de esos de ese millón. Me dicen los muchachos que pío lleva cien mil. Por cierto, Mozart es lo que feo a pío. Viene sí. eh, el, el, el pío y le dice: dice, tú a ver la gaito Juancho. Y le dice Mozart, eh, pío, vete a hablar con chimbala a tener una pequeña discusión. <risa> Ay, ah, y también le quemado dijo... ¡Quemado feo! También le dijo a Lápiz, tú eres chiquito como... como él. Ah, sí, sí, sí. Le dije, ahí, lo, eh. lo comparó. Eh, entonces, también. entonces, ya que quemaron feo a Pío... Porque Pío es más lapicita que eh, el lápiz. Sí, sí, sí, más que el lápiz. Pío está... ¿Sí? Eh, digo, Pío y los lapicitas y todo están comentando. Y yo comenté, toda la gente que comenta en este programa, los osobrosos... Vayan, pongan los osobrosos, para que tal vez nosotros cojamos un gancho yo estoy veo que todos los programas están mandando a comentar a mandando a comentar de, de, de, de, de identificarse entonces vamos a ver que como que o sea, los, los sosobrosos también vayan pongan los sobrosos comentando lápiz los sobrosos atención que como nos puso Sergio Carlos noti cómo se llama el eh, no, eh, noti análisis siempre nos pone ¿Eh? en, en la en Antinoti. en Antinoti así sí. mismo vamos a estar con el vamos lápiz a ahora. ver lápiz consciente que el lápiz consciente, yo escuché la mitad de la canción anoche, me la mandaron. Hice un video de reacción. Acá, yo quiero, fue, quiero escuchar de parte fue, del lápiz, espérate, uh -huh. espérate. Que hay gente que ha escuchado la canción. Sí, ¿Y ¿Cómo se filtra esa no, vaina? No, yo... A mí, hay un colador ra ahí, lápiz. Mire, a mí culo. me entregaron, me dijeron que hay un... Que supuestamente... Se está colando la vaina. La canción se ha colado. A mí me la entregó alguien a nivel nacional. Me dijeron, mira, ten ahí. Y yo le escuché y puso lo que me permitieron poner, que fue el pedacito, un pedazo, y, y, y lo hice en mi canal de YouTube. No, hoy no. en la noche voy a de nuevo, hoy en la noche vaya a mi canal de YouTube, Genomán TV, para que vean el video de reacción cuando salga la canción. Genomán, hay mucha gente que está diciendo que esto es como un. que esto es a propósito que han creado. Ahora, esto. quiero hablar sobre eso, no, no, de, no de que sea a propósito. Porque estaba en el. Ahora, de de ahora, rap. ahora, después que salga la canción. Vamos a gozarla, vamos a montar la pila. Así si que me quieren montar pila, porque yo sé que yo monté muchas pilas y en las redes sociales. Hasta el domingo. Móntenme la pila y todo. El domingo ya. para adelante somos políticos. Pero le voy a decir <risa> algo. Ya después de, después de la guerra de la pimosa, la vida sigue. Sí. Ya hay que, ¿cómo estamos hoy? El día 15 hay que pagar el, el, los préstamos. Hay que pagar la casa. Hay que, pagar, hay, hay que pagar todo eso. Él viene, sube la gasolina igualito. Sube la gasolina. Todo sigue su curso. El Luis es presidente. El ya. domingo la juramentación. Ya. Entonces. ¿Y los nombramientos Macorís? ¿Lo no... Vienen por ahí. Eso es solo lo único vienen que. Por por ahí, vienen por ahí. Vayan preparando ¿Vale? la, la, la, las canciones de Moza Además, y Lapa. Que, y napa, que, que, que cada que hablo de ese tema, me gusta como que la gente comienza a escuchar la canción. Entonces. y Peinapa? ¿Eh? Las dos últimas, <risa> tú no estás eh, y la hermosa, el, el papá del, el papá del el lápiz. Tú no estás, no, nueve, tú no estás. Sí, no, las dos no, la, la últimas. Ah, no, nueve días, nueve, nueve días, días. Sí, nueve gracias, gracias, días. gracias a la colección. Entonces, señores, ya después de la guerra del lápiz, ya no va a pasar más nada. La vida sigue. Olvídese ya, usted disfrutó, discutió la bebería mañana, voy a aparecer si voy a pasar por la bebería de los muchachos, que hice viral a esos muchachos esta semana. Voy ahora a ver si lo hago viral, celebrando su la victoria ahora del lápiz. del lápiz, ¿tú crees que vendrá un lapicero vendrá no, un no, marcador, no. o vendrá un marcador? después de eso ya ahí quedó la música urbana, Digo quedó ese, esa guerra ahí. Y vienen otros otros cambios, vienen otra cosa. Yo creo que, que se van va a coger otra guerra, sí, dos personas que sí, más. Hay que decirle a la verdad. Lapi y moza le han... Han parado el yo género. Yo tenía eh. un título para este comentario, pero voy a tener que poner en este. Lapi y moza Bueno, no. lo mejor le voy a que, que, que, que tenías pensado. Lapi y Mozart le ha quitado el protagonismo al alfa. El alfa está matando con, con la canción... A correr los y toda la vaina. A correr lo que la otra, eh... Eh, Singapur. Entonces, la gente como que... El Alfa, no el Alfa subió un, un, una foto de un reloj carísimo y nadie le hizo caso. Y también se puso a tirar también a hacer muecas, un live tirando Nadie le hizo caso. Para que tú veas como la guerra de Lápiz y Moza apagó ha todo. Todo. Pero ya eso mañana se vence. Ya eso ya mañana. Venga, a partir de eso, ¿tú quieres eh. que Moza responda otra vez? Dice que sí. Dijo que sí. Moza va a responder, pero si la Moza responde, yo les recomiendo que sea mañana o que sea hoy mismo. ¿Y tú no crees si que yo, si... si yo fuera yo Mosa lo hago hoy mismo? ¡Atención, Lápiz! ¿Por qué? Lapi. Porque ya la canción se filtró. ¡Atención, Y ya Lapi. Mosa sabe lo que Lápiz le va a decir. ¡Atención, Lápiz! Te están jugando con máscara. La única forma, Mosa, de tumbar esa canción es tirándola hoy mismo. La tiró Lápiz y le va a decir, Mosa, Pero que... vaya a amiga de YouTube que también tengo Atención. la mía. ¡Atención! Eh, ¡Ey, eh, eh, eh, A Mosa se eh, le hace fácil. Eh, flaco, ¿sí o no es así? A Mozart se le hace fácil porque el Lápiz tiene gente ahí que está Pero filtrando escucha, la canción. Escucha, escucha. Pero la única... ¿Y Mosa la sabe? Es lo que te porque digo. La tiene la gente tuya la capital. Escúchame, escúchame a mí. Escúchame a mí. Así cualquiera hace una canción. Si, si yo sea, fuera Mozart... Filtrándose. Sí, si, Un ejemplo, yo, una gente de San Francisco de Macorís, un, un, como le dicen un campesino, tuvo la canción y la tiene en sus manos. Imagínate tú moza. Imagínate tú Mozart. Esa canción, Mozart... Ya, ah, la termina, la, como ya tú sabes lo que viene, lápiz tiró a las 9 ok, tú tiraste. vayan a mi canal, que ahí está la respuesta, óyeme, un, eso es, en un minuto, un, un, un minuto, un caos, porque Mozart hizo una canción en seis horas, se la tumbo, ¿por qué? Porque después de mañana eso ya no va a tener sentido.